Yeah, yeah, yeah. This is Merly, Merly, Merly. Yo sé oh, so. que el tiempo pasa rápido, rápido. La vida sabe inspirar, y parece crecer. Tomados fuertemente, el día será brillante si tú vas adelante Puños al cielo, la vida es fascinante No tengo miedo, el mal va a alejarse Hoy es un gran día, tu bendición me guía Tomo en mis manos tus promesas, desafío Hoy se escribe un gran guión, mi decisión amarte La vida avanza rápido y el reloj no detiene Y no detiene, y no detiene, solo sigue No seas vacío como el tiempo que persigues Y solo sigue, y solo sigue si lo atiendes Pero al final de todo terminará Vacío, alza la mano al cielo Que tienes más valor Tienes algo mejor Eres un ganador Mira con optimismo Hoy es un día mejor Mira de nuevo al cielo Que pronto sale el sol Siempre sale el sol Tal vez tú no lo sabes Tal vez tú no lo sientes Pero todo va a estar mejor Y aunque parezca oscurecer Dios nunca se retrasa Mira al cielo y piensas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 Siempre tiene el control. Mirando al frente Confiando siempre No puedes hablar de valor Si no lo sientes Vendrán problemas en la vida Y son millones Vendrá la solución Sin condiciones Podemos superarlo Y mirarnos sonrientes La vida es un proceso Que nos forma para siempre Cuando vengan los problemas Habrá una puerta siempre Cuando no veas manos Habrá unas manos siempre Cierra esta página Empieza un nuevo libro Cuando venga la tristeza No debes permitirlo La vida es un trofeo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 a ti mismo vuelve a creer que aunque hoy esté oscuro Recuerda que siempre habrá un nuevo amanecer